Hoy visitamos Cortes de la Frontera. Buen campo de fútbol, ¿eh? Me flipan estos pueblos que, que tienen este entorno natural alrededor. Y que puedas hacer deporte con esas vistas. Dios, es que eso es, no tiene precio. Encima seguro que está gratis y todo. parquecito para los niños. Y esto sí que es curioso. Esto no lo he visto yo en ningún pueblo. Es el primero que lo veo. ...mesas para jugar al ajedrez y hay unas cuantas, hay como dos, cuatro o seis mesas. Esto para hacer un torneo estaría muy chulo. Me acaba de recordar a la serie de Gambito de, de Dama. Es un pueblo que a pesar de ser pequeñito tiene varios hoteles. Así que esto supongo que en verano estará bastante lleno de gente. Y una cosa curiosa, el primer pueblo que veo que tiene el puerto que aquí este pueblo tenía que manejar pasta en algún momento. ¿eh? Sí. Sí. Este vez, eh. El puerto sanitario, cuestión de la frontera sanal, es una cuestión de tiempo, pero a veces también es cuestión de oportunidad. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Hola, vamos a acercarnos al mirador. Buenas vistas, ¿eh? Es piscina municipal, estupenda. Bueno, pues este es el pueblecito de Cortes de la Frontera. Ya aquí cerquita, aquí detrás, tenemos ya Cádiz. Este pueblecito pertenece a la provincia de Málaga. ...y como os digo, justo ya detrás de esta montaña... ...si no me equivoco... ...está la zona de los Llanos del Republicano... ...y pueblos como Villaluenga del Rosario, Benaocaz... ...la verdad es que a mí pueblos como estos... ...que tienen este entorno natural alrededor de estas montañas... ...me flipan, me flipan, me encantan... ...aquí nadie podrá decir que no tiene... ...sitio para recorrer... ...montaña y hacer senderismo y deporte... el ayuntamiento pues está curioso el ayuntamiento eh... hay unas gradas aquí tío está chulo porque aquí pueden hacer actos delante del ayuntamiento con estas gradas fijaros hay allí un un pasadizo que comunica los dos edificios. ¿No tiene puerta? A esta plaza. Ah, es verdad. Es fachada pero no tiene puerta de entrada por aquí, ¿no? <risa> Curiosamente la entrada del ayuntamiento está por la parte de atrás. Con la fachada tan bonita que tiene y no tiene entrada por delante. ¿Otra? La plaza de toros, de cortes de la frontera... <tose> Bueno, pues esto ha sido el breve resumen del Pueblo de Cortes de la Frontera. Esperamos que os haya gustado y ya sabéis, suscribiros, activad la campanita y todas esas cosas que se suelen decir. Y nada, nos vemos en próximos vídeos.